Esta grabación es para ti, con mucho amor, de la comunidad de 11 Miracles y de Elena Rodríguez. Lección 357 La verdad contesta toda invocación que le hacemos a Dios, respondiendo en primer lugar con milagros, y retornando luego a nosotros para ser ella misma. El perdón, el reflejo de la verdad, me enseña cómo ofrecer milagros y así escapar de la prisión en la que creo vivir. Tu Santo Hijo me he señalado, primero en mi hermano y después en mí. Tu voz me enseña con gran paciencia a oír tu palabra y a dar tal como recibo. Y conforme contemplo a tu Hijo hoy, oigo tu voz